Yo estudié Sociología y yo recuerdo cuando, cuando acabé de estudiar Sociología, que luego hice Comunicación Audiovisual, recuerdo hablar con compañeros de Sociología hablando de redes sociales y creo que no eran capaces de ver todo el potencial que había ahí pues, para conocer, es decir, para investigar sobre, sobre cómo somos nosotros, ¿no? es decir, de, como, como sociedad y cómo nos expresamos a través de las redes sociales. Siempre he hablado de cómo los, los métodos digitales, eh, podían ayudarnos a aprovechar todos todo esos datos de alguna forma y cómo eh, en el fondo se puede hacer investigación social mediante todo este tipo de herramientas digitales de, de redes sociales etcétera redes sociales entendidas como Facebook Twitter Instagram etcétera